Hola, este es el portal de la biblioteca de nuestra facultad. Aquí podrás encontrar todos los recursos, guías y tutoriales que vas a necesitar para hacer trabajos y preparar exámenes a lo largo de tus estudios. En esta pestaña, imprescindible, encontrarás las herramientas más importantes para buscar una información de gran calidad para tus trabajos. Desde esta página tendrás también acceso a los principales servicios que te ofrece la biblioteca de educación, entre ellos este año es muy importante que conozcas la reserva de puestos de lectura. Para poder estudiar en la biblioteca, tendrás que reservar un puesto de estudio a través de esta aplicación. Tienes que hacer clic en Login y entrar con tu UBUS para hacer la reserva. Recuerda que puedes ser sancionado si no acudes a la cita. Otro servicio que puede serte de utilidad es la aplicación Portátiles Disponibles. En ella podrás ver si hay portátiles disponibles para préstamo sin tener que ir a la biblioteca. Además, podrás consultar si en otras bibliotecas del campus hay alguno disponible para su préstamo. Además de estos servicios, el portal de la Biblioteca de Educación contiene el catálogo FAMA. Vamos a utilizar FAMA para buscar diferentes tipos de documentos en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, pero sobre todo para acceder a los libros tanto en papel como electrónicos. Para buscar un libro en fama, pondremos en el buscador el título del libro y el apellido del autor. Por ejemplo, vamos a buscar el libro Educar con corazón, de José María Toro. Así, escribimos en el buscador Educar con corazón, Toro. Y obtendremos estos resultados. Como ves, hay dos versiones. En uno pone disponible en línea y en el otro disponible en biblioteca de educación. Esto significa que el primero es electrónico y podrás consultarlo a través de internet incluso desde casa, sin tener que ir a la biblioteca. El segundo es la versión en papel. Si quieres obtener este libro en préstamo, tendrás que identificarte en el catálogo Fama y solicitar el libro. Para identificarnos utilizaremos el UBUS y ya podremos solicitar el libro que necesitamos. Cuando el libro esté disponible recibirás un correo electrónico para que lo recojas en el mostrador de la biblioteca. Recuerda que tienes 48 horas para ir a por el libro o se anulará la reserva. El catálogo Fama también sirve para buscar libros sobre una materia concreta. Por ejemplo, si un profesor nos encarga de hacer un trabajo sobre acoso escolar, podemos buscar qué libros hay en la biblioteca sobre este tema. Esto es muy importante, ya que la mayor parte de la información que usaremos en nuestro trabajo la encontraremos buscando de esta forma. Para buscar libros sobre una materia, escribiremos las palabras claves de nuestro trabajo, en este caso, ACOSO ESCOLAR. Lo primero que vamos a comprobar es el número de resultados que nos ofrece Fama. Normalmente habrá muchos resultados, por lo que vamos a utilizar los filtros para reducir el número de documentos de esta búsqueda. El primer filtro que os recomiendo utilizar es la fecha de creación. Este filtro es muy importante porque nos servirá para conseguir los libros más actuales sobre el tema que estamos buscando. Por eso vamos a poner, por ejemplo que sean solo libros de los últimos cinco años, desde 2015 hasta 2020, y aplicamos el filtro. Ahora el número de resultados es mucho más reducido. Otro filtro importante es la materia. Este filtro nos sirve para limitar o especificar una materia. Por ejemplo, si quiero que mi trabajo hable de acoso escolar pero desde una perspectiva del acoso a través de Internet, podemos seleccionar las materias que se relacionan con el ciberacoso. Y siempre aplicamos el filtro. Así solo nos quedaremos con aquellos libros que hablen del ciberacoso escolar. Y como ya teníamos el filtro de creación, serán los libros más actuales sobre ciberacoso escolar. Si lo que queremos es buscar libros electrónicos, porque no podemos ir a la biblioteca por libros en papel, seleccionaremos el filtro Disponibilidad en línea. Así nos quedaremos solos con libros electrónicos. Debes tener en cuenta que los libros electrónicos pueden estar alojados en diferentes plataformas. Lo más normal es que para acceder al mismo te identifiques en el catálogo y a través del enlace accedas directamente. Y aquí ya tenemos el libro texto completo en versión electrónica. Recuerda, si tienes alguna duda sobre el catálogo Fama o sobre cómo acceder a los libros electrónicos, ponte en contacto con la biblioteca a través de correo electrónico o por teléfono.